Claro. De local. Sí que tiene toda la responsabilidad por metodología, seguro. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ah, cada loco. Me pasa hasta con el uso de agroquito. Con el uso es, es un descontrol. Es, la ordenanza que hay es. ponerse de acuerdo es imposible, yo creo. Porque tenés desde que la zona de Quito te prohíbe hasta un coayuvante, hasta desde general por el lógico, que estoy seguro que en el último los lo han visto, que me prohíben toda la zona de.. Y después van para atrás porque se dieron cuenta que la provisión che me quedó sin hortaliza y un cuerpo de 2000 metros a metros y tampoco entra. Es un juego continuo desde de, de el de municipio departamento. Es un acuerdo local. Es acuerdo sí, porque ya digo por las competencias de normas tiene eso. Senasa es, que es medio un gris ahí, pero es, es registro de productores y después es responsable de un par. A mí me pasa de que si yo tengo detecto, porque. Como esos laboratorio de red tienen que informar no conformidades, ya sea el monitoreo de Senasa o privado, si usted va mañana, mete una muestra porque quiere un laboratorio de red cualquier, o sea, por Colombia, mete una muestra de tomate para privado, ya ver cómo está esto y te da la no conformidad, le va a decir a usted, Obispo lo que pasó, pero tiene que autenticar Senasa. Sí. Y me pasa eso, que quizás muestra que no conforme, que me da, o sea, el mercado de Río Cuarto, entonces yo tengo que avisarle a Córdoba que se, se reca, porque pone el Río Cuarto, che, mirá, tiene una no conformidad. Ya. Hagan algo. Eso pasa mucho. Eh, es donde... Si uno cumple buenas prácticas, sí. pero, pero por deriva tengo límites que me pasan lo, lo permitido. Aquí es donde Ajá, y cómo lo demostras? ¿no? Sí, claro. Yo casi yo soy agrónomo, pero ya casi soy más abogado que agrónomo porque vivo con eso el papel. Aquí es donde está. Me pasó el otro día de una persona que me tiene una muestra común y tiene una conformidad y están imputando a Respa, yo digo, bueno, mí, pero la muestra no es oficial. Tengo una conformidad, yo le puedo hacer un seguimiento, pero no te puedo imputar a vos, Respa, productor, de una muestra que no atropelló yo. Es como que, a ver, ¿quién me asegura que yo no tomo una muestra, agarro una muestra de lechuga, le pongo un sulfán y la llevo a un laboratorio? Como privado. Te o sea, dan el sulfán no es prohibido. Che, esto me vendió una lechuga con un sulfán. Legalmente es complejo. ¿Es ¿eh? equipo es privado? privado? Puede ser. Entonces, como se nace de distinto, pues se nace más, como la muestra oficial, te dejo un arco, sí. entonces así, así es. Pero en ese caso, ¿cómo demostrarle a deriva que realmente fue de un tercero? No, no creo que sea de tanto, pero bueno, menos con el tema no Pero puede pasar, seguramente. Sí, sí, sí. Yo creo que lo que te va a pasar más va a ser una va a ser un tema de fitotoxicidad, o toxicidad en el cultivo por la deriva esa, que es más que por un residuo que te puede quedar en un cultivo después de... pero también puede pasar. Y otro, otro, otra cuestión que se está dando es que los, los productos que presentan y los obtienen los privados, como existió, sí, 100%. Y es una cuestión de interés económico, obviamente, y se da que hay muchísimos cultivos que la cantidad de productos que tienen el es... Si es el caso de rúcula, por ejemplo. Hoy uno hacer rúcula y no dos productos distintos. Hay unos cuantos más, gracias a la 608, esa famosa, ese uso. por bueno, eso hizo es NASA como un crédito B Que pasó esto, ante los requerimientos de esas esa cosas. O y sea, si nadie... Hay productos, por ejemplo, rúcula, en el caso típico, que sigue teniendo un poco, un poco inscripto Digo, rúcula, por decir algo. Sí, sí, sí. el producto ¿Tenemos cultivo? se encuentra muy atado. A veces las cosas bien, queriendo hacer bien, puede. Porque tenés ese problema, tenés una norma que exige muchísimo, muchísimo en Argentina para un registro un producto. Y también yo pagándolo como es un tema de Estado, ¿no? Pero pagándolo como Estado no puedo decir, bueno, entonces no hago esto, esto y esto, lo claro, más fácil porque como lo hago yo, tenés que cumplir con todo ese procedimiento que es carísimo, pero carísimo. Porque como todo lo que es análisis y demás, y son todos laboratorios como una práctica de laboratorio, acreditado y demás. Lo que vos decís, hoy un análisis de residuos te puede salir oche, ¿no en análisis de un te sale 2.000 pesos, bueno, va a salir 20.000 dólares para terminar una curva de residuos, solamente el análisis de un laboratorio así, la, pero para arrancar, después tenés todo lo demás. Eh, pero pasa eso, y eso es, es, es una, un tema complejo a nivel mundial, ¿verdad? pasan todos. Todo, a ver, la verdad que son las multilaterales que hacen el desarrollo, ¿sí? nadie va a hacer desarrollo un producto. Y lo que es ampliaciones de uso se ha hecho un poco y ahora hay una segunda camada que está medio. el tema es plata, el tema es plata nada más. Pero hay una segunda tanda para seguir ampliando uso. Bastante con esa 608 de 2002, 12, 12 era 11, 13, no me acuerdo. Esa norma contempla unos cuantos cultivos menores o protegidos, más de uno por presentación, ¿no? también. ¿608 o 2002? 2002. En esa se pueden buscar dentro de en la página de la a La busca está <coughs> ahí. La van a ver te van a decir que es rara la norma porque tenés el límite máximo de recibo, pero tenés un montón de cosas. Tenés la velocidad, tenés el uso, la dosis, el periodo de carencia, casi una etiqueta Es que es completamente distinta a una norma de límite máximo de recibo que dice es el cultivo y para tal activo, tal residuo. No sé si no sé, tiene algo más. Quedó medio. Complicado. Hay un montón de cosas, ya te digo Es completamente distinta la charla Esto es otra cosa Yo siempre digo, lamentablemente, es hacer cumplir la ley eh, Somos eso Hay muchísima norma, Muchísimas normas que hay que hacer cumplir después, ¿no? Pero bueno, pero intentamos más o menos mostrarles Qué es lo básico que tienen que tener para poder producir Y lo que deben cumplir Y, ah, y en eso que decías vos del cultivo protegido Está bueno también a veces que hagan, hay muchas, a ver, eh, o tenés cámaras o tenés eh, distintas cooperativas o distintos sectores de productores que vos decís, para mí tiene que llevar esa iniciativa de meterle presión al Estado. Tenés que hacerlo porque hay muchos que se quejan pero nadie dice nada. Entonces decís, bueno, mira tengo una buena presentación. Tengo esto, tengo otro producto, esto, o sea, no, no hay nada. Entonces, ¿cómo decir, a ver, una buena presentación realmente formal en el Estado y decir, che, esto es lo que pasa? y seguirlo, y seguirlo. Si le meten presión, para mí lo no logran. Pero yo veo eso, veo como que se habla mucho pero nadie me empuja el carro, obviamente. A veces no ha pasado con María mucho, como que hay que hacer un montón de cosas, hay que hacer, hay que hacer, pero después de qué? Hay, hay que andar en la quintas, hay que renegar, hay que andar atrás. Ustedes agarran cansancio, ya no, no sabes qué intentar, pero bueno. Pero si hacen eso desde de privado también tienen que hacer eso, tienen que meter presión. Hacer presentación formal, pedirla mesa por mesa de entrada, presentar, presidencia de Senasa, corresponde a la Nacional de Aeroquímicos, che, queremos esto por esto. ¿no? Pidan reuniones, por el tema, bueno, una vez que tengan reuniones, gastos la información, pum, presentar. Tener un número de expediente al mes, ¿qué pasó con el expediente? ¿Qué pasó con el expediente? ¿Qué pasó con el expediente? Es decir, cuando vamos a Buenos Aires cada tanto, o mete el problema. En algún momento hay que responder. Hoy se tramita todo por gestión de documentación electrónica, hoy está todo, nadie le puede ocultar nada. Así que ¿no? eso es más o menos lo que hay, no es no gran cosa.